Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando en nuestro camino del tiempo pascual, ya casi tocando el culmen, y va asomando la figura del Espíritu Santo este de paráclito, defensor, consolador, este dinamismo que Dios ha otorgado a su iglesia y por quien mantiene todo en funcionamiento. Es muy entrañable la descripción de esta escena Jesús. A Jesús tampoco le gustan las despedidas. Sabe que llega el tiempo en que debe cumplir la misión y por el amor que tiene a sus amigos, no los quiere dejar solos Es más, no los quiere dejar huérfanos Es preciosa esta expresión Y por eso les promete el Espíritu Santo Que hará que los discípulos Empiecen a comprender una nueva manera De la presencia de Jesús en medio de ellos Jesús les habla del Espíritu de la verdad ¿A qué se referirá cuando dice Espíritu de la verdad? No es una verdad Teológica ni mucho menos dogmática, es una verdad vital, la verdad de cada uno. El espíritu no conoce a este espíritu de la verdad, porque este mundo, entendiendo mundo como lugar de tentación, como lugar de perdición casi, es todo lo contrario al plan de Dios. El espíritu quiere generar unidad, unidad. El Espíritu quiere generar, identificarse con Cristo, con el Padre, ser miembro de esta nueva familia. Sin embargo, el mundo quiere dividir. La propuesta del mundo es muy seductora, pero termina todo en la sensación, en los sentidos. La propuesta que nos trae Cristo mediante el Espíritu es una propuesta mucho más valedera que pega un salto a la vida eterna. Pero sobre todo el Espíritu quiere generar en los apóstoles esa memoria siempre de Cristo, ¿no? No es una memoria del pasado, no es, ¡ay, qué bien que estábamos cuando Él estaba con nosotros presente! No, es una memoria que se hace actualidad cada vez que los discípulos se junten a rezar y sobre todo hoy en nosotros celebrando la Eucaristía, la memoria actual de la presencia de Cristo. Hay muchas maneras en que Cristo se hace presente. ¿Por qué hay tanta gente que no lo siente? Porque probablemente no ha activado este espíritu de la verdad que el mismo Jesús ya nos dice que lo tenemos. Tantos bautizados en nuestra vida de la iglesia que aparentemente andan sin rumbo. Bueno, hay que activar el espíritu de la verdad para que nos enseñe aquello que nos llena el corazón, aquello que nos planifica, aquello que nos hace bien. Y es una verdad esta la que procede del espíritu de la verdad, no una verdad que debe ser defendida como dogmatismo, como pensamiento, no, es una verdad que debe ser testimoniada. ¿Y cómo se testimonia esta verdad? Cumpliendo el principal y fundamental mandamiento, amando. El que ama cumple los mandamientos y el que cumple el mandamiento será habitado por el Padre. Y el que está habitado por el Padre, ¿qué más puede esperar y desear? Está planificado como ser humano, como creyente. Por eso, en este día, le quiero pedir al Señor que nos ayude a abrirnos a la acción del Espíritu, ese Espíritu, espíritu perdón, que todos tenemos dentro de nosotros y está ansioso por salir a la cancha a jugar su partido, no separado de nosotros, sino en nosotros y con nosotros a ser testigos de esta verdad que tanta falta le hace al mundo y que tanto bien hizo a los discípulos y que no ha perdido su vitalidad, sino que se renueva a cada momento de la historia. Y si en aquel momento fue capaz de conducir a 12 personas a sembrar el Evangelio en el mundo entero, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? Que el Señor derrame su gracia en cada uno de nosotros.